En declaraciones ofrecidas este viernes ante los medios de comunicación, Genaro Peguero, padre de la adolescente asesinada Emily Peguero, anunció que ha decidido desistir de los servicios del abogado José Martínez Hopperman como representante legal de la familia. Afirma hay informaciones que se filtraban a la parte de la defensa y sospecha del abogado Hopperman. Estoy muy agradecido de todo el trabajo que hizo con nosotros. Nos dio mucho apoyo. Pero hay muchas cosas que, que yo no estoy conforme y, y es mejor hacer. ¿A qué se debe esa petición de que va a salir del caso? ¿La población quiere salir? Eh, hay mucha información que todavía yo no la puedo dar. Yo estoy igualito que la fiscalía, que siempre tiene que quedar con la vida a la mano. Donde no podamos permitir de ninguna circunstancia, yo principalmente, como padre de Emily.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 Pero en este caso sí ella, ella se ha trabajado con dignidad, con criterio. Y el que está trabajando hay que dejarlo trabajar. Agregó que a partir de ese momento el bufete jurídico representará la parte querellante. En el proceso estará a cargo del licenciado Noel Medina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.